Comentaba la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos recoge expresamente un derecho que es uno de los principales motivos de enfrentamiento de la sociedad norteamericana, el uso y la tenencia de armas de fuego. El presidente norteamericano, elegido en las urnas, tendrá que enfrentarse a una terrible estadística. Cada día en Estados Unidos mueren 13 niños víctimas de de las armas de fuego. Un país donde hay al menos 275.000 comercios legales de venta de armas. Auténticos supermercados en los que se puede comprar desde un revólver de la guerra civil hasta un fusil de última generación. La importancia de la cifra se deduce del hecho de que hay más armerías que gasolineras. Balas en el recreo es un documental de investigación que analiza cómo la presencia habitual de armas en el entorno familiar y social afecta trágicamente a los niños y a los adolescentes, muchos de los cuales resuelven sus diferencias a tiros. Teniendo en cuenta el número de armas en circulación, en cada familia norteamericana hay una media de tres armas de fuego. La presencia de armas en las escuelas es algo habitual. En una encuesta realizada en Baltimore, estado de Maryland, más de la mitad de los estudiantes de secundaria de sexo masculino afirmó haber llevado alguna vez un arma al instituto. La percepción de la violencia es tal que un niño interrogado en el documental sobre qué necesitaría para sentirse seguro responde un arma. Una madre sola, Brenda Mohamed, una madre sola con su tristeza en un cementerio de Atlanta. Es el quinto aniversario de la muerte de su hijo, a quien su mejor amigo le disparó una bala en la cabeza. El año pasado murieron en los Estados Unidos 12.000 niños por armas de fuego. Duele mucho como madre estar aquí Y mire aquí, es un niño De 1973 a 1989 16 años Y si mira por aquí La mayoría son niños Niños jóvenes Sin vida Sin amor todo por una pistola, porque alguien creyó que tenía poder con una pistola en la mano. Armería en Atlanta. Hay 275.000 armerías en los Estados Unidos, más que gasolineras. Auténticas cuevas de Alibaba, supermercados de Colts. Puedes encontrar de todo allí, desde revólveres de la guerra civil hasta una UCI israelí, respaldados por la legislación más liberal y sin embargo absurda. Supongamos que tengo una licencia de Georgia. ¿Puedo comprar este rifle sin más? Salgo de aquí con él, ¿no ¿es así? Así es. Con munición y todo. ¿Cuánta munición hay? Puedes obtener hasta 36 balas. Pero es semiautomática. Un apretón del gatillo, una carga. ¿Esto qué es? Básicamente la misma que esta, pero esta es una pistola de mano. Así que esta también va a estar prohibida. Así es. Todavía se puede comprar, pero ¿tienes que esperar cinco días? Sí, además de los antecedentes penales. Y para esta no necesitas los antecedentes penales. Correcto. En una palabra, todo lo que parezca un rifle puede comprarse, pero cada tipo de pistola requiere los papeles de identificación que tardan cinco días. Pero hay maneras de esquivar esta ley de armas, que además no siempre es respetada por las armerías. Supongamos que compro esta pistola, sea cual sea su precio. Necesito llenar unos papeles y dentro de cinco días ya es mía, ¿no es cierto? Así es. En cuanto salga de la tienda, puedo venderla a otra persona sin papeles, ¿verdad? Cierto, siempre que cumpla todos los requisitos del Estado. Si usted sabe que es un delincuente condenado y se la vende, es un delito por su parte. Sí. Siempre puedo decir que alguien me ha robado la pistola. Puedo decirlo. Y sucede. Sí, cada día se roban armas, sí. Otra manera de conseguir un arma, la calle una cita establecida por un traficante en el centro de Atlanta. El vendedor es una mujer joven que no sabe que se la está filmando. Tengo el dinero. ¿Qué tienes? Una gran pieza, 200 Enséñemela. Aquí tienes los 200 Ok. Bien. Okay. Está bien. Un arma robada sin ninguna duda. Una vareta italiana por 200 dólares. ¿Por qué pagar más en la tienda? capital del gran sur americano, sede de las olimpiadas de 1996. Mientras tanto, su índice de delitos avanza y bate un récord tras otro. Y solo por vivir allí se merece una medalla. Atlanta, una metrópolis gigante con una población de más de 2 millones de habitantes. Más del 70% son afroamericanos. La gran mayoría de estos afroamericanos vive en la pobreza. Las drogas invadieron la ciudad. El crack, igual que en el resto de Estados Unidos, domina el mercado. Alrededor de estos magníficos edificios, los jóvenes prefieren traficar que trabajar en un McDonald's por 5 dólares la hora. En solo unos minutos, se llenan los bolsillos de billetes de 100 dólares. Alex tiene 16 años, nunca conoció a su padre y su madre nunca le presta ninguna atención. Conoce el negocio de las drogas desde dentro. Ha estado metido en ello durante años con crack en un bolsillo y un revólver en el otro. Me gusta venir aquí. Yo y mis colegas venimos aquí cuando hemos terminado. Comemos y vamos a este aparcamiento de aquí. Pasamos el rato y tenemos nuestra arma y empezamos a disparar o lo que sea. Después quizá venimos hasta aquí andando, pasamos un poco más de droga, hablamos con las chicas, o lo que sea, y nos vamos a casa, básicamente. Jugamos a baloncesto un rato. ¿Disparaste a alguien entonces? Entonces sí. Un día estaba en la escuela y bajé al parque para encontrarme con otros chicos. Él empezó a decirme mierda, es algo que había empezado en la pista de patinaje el sábado anterior. Empezó a alejarse Saqué la pistola, empecé a dispararle y él me disparaba a mí Le vi caer, pero no sé si se murió o no Porque yo estaba como paranoico y fui corriendo Y nunca oí hablar nada sobre ella Nadie dijo nada cada día es lo mismo aquí. Vienes aquí, igual que like siempre, comes, duermes, ves chicas, lo que sea. ¿Cuántos años tenías entonces? 13 o 14, cuando ocurrió todo eso, cuando disparé a alguien por primera vez. Alex ya no va a la escuela, no tiene medios, pero vuelve allí de vez en cuando, merodea por la puerta para ver a sus colegas que pertenecen a la pandilla conocida como los Folks de Chicago. Una pandilla con algunas costumbres, como esta extraña manera de saludar. Su líder dominó también tiene 16 años. Cuando cojo una pistola, me hace sentir poderoso. He luchado muchas veces de muchas maneras. Nunca había matado a nadie antes. No me gusta quitarle la vida a otra gente. Dispararle a la gente. ¿Has disparado a gente? Sí, pero todo lo que hago tiene un motivo. No hago nada sin tener un motivo. esta es la 94 para menores la primera vez que me encerraron me encerraron por robar un coche cumplí tres días antes de ir al tribunal y me dieron 60 días de libertad condicional durante ese tiempo cuando salí me cogieron por llevar un arma robada sin licencia y todo ese tiempo durante un periodo de seis meses, ocurría cada dos por tres, solo por cosas pequeñas, pero nunca me dieron mucho tiempo por todo eso, así que por todas las peleas y todos los tiroteos, tengo bastante suerte de estar vivo. ¿Tienes suerte de no estar en la cárcel? Sí. No lo llamo suerte, no estar en la cárcel. Solo digo que no me han cogido desde entonces. Mientras tanto, Alex hace lo que puede para volver a una vida limpia. Sabe que en el mejor de los casos podría terminar en una cárcel como esta penitenciaría para adolescentes de Georgia. Todos tienen entre 13 y 17 años. ¿Cuántos dirías que tienen pistolas en tu clase? Diría que de 25 en mi clase, unos 12 o 13. ¿La mitad? Sí. ¿Y la primera vez que usaste una pistola, qué edad tenías? La primera vez que usé una, pues unos 11 años. ¿Cuándo fue la primera vez que usaste una pistola? Cuando tenía unos 8 años. ¿8? ¿Y qué hiciste con esa pistola? ¿Le disparé a alguien? ¿Cómo sucedió? ¿Te acuerdas? Tenía ganas de hacer algo y le disparé a alguien. Me gusta ver a la gente correr asustada. Me gusta ver cómo reaccionan. Me gusta ver cómo reaccionan. ¿A cuántas personas te parece que has disparado? No muchas. Unas cinco o diez, como mucho. Cinco o diez, la mayoría negros. Sí, y algunos blancos. ¿Perdiste a tu madre? Sí, señor. Entonces, ¿quién te crió? ¿Tu padre? No. Cuando ella estaba viva iba de un lado para otro. Y cuando murió con familiares. Él bebe demasiado. Y nunca está por mí. Así que si necesitas a alguien, tienes que aprender a sobrevivir. Si no, no vas a conseguirlo. Maté a dos. ¿A dos? Sí. ¿Cómo te sentiste por matar a dos? Bueno, al principio no me alegraba de ello Pero en cuanto me escapé de casa y de todo Sí, maté y moriré con ella. Parece una gran cosa, pero no lo fue ¿Te consideraban los de tu pandilla un pez gordo? Sí, señor ¿Un gran jefe? Sí, señor, jefe? Sí, señor. ¿Por qué habías matado? Sí, señor ¿Así es como te convertiste en un gran jefe? ¿Matando? Sí, señor. Viene una época en la que todo el mundo necesitará un arma. Yo no tenía planeado tener la mía. Anthony, de 17 años de edad, que encontraba tan divertido disparar a la gente, ahora es un hombre libre. Pasó tres años en la cárcel por dos asesinatos. Su abuela lo crió, pero no tenía ni idea de la vida real del pequeño Anthony. Ignorancia o ceguera. Quizá era que simplemente no podía entenderle. Este es nuestro hogar. Bienvenido a casa. Tuvo una infancia muy buena, sí, tuvo una infancia muy buena. No veo a Anthony como a un asesino. Le conozco desde que era un bebé y no le veo como a un asesino. ¿Sabe que ha matado más de una vez? No. ¿Puedes decírselo a tu abuela? No. Él nos dijo que mató más de una vez. Si fueras negro, pobre, sin educación, entonces serías como... Serías peor que un ser reciclado. Porque hay una instalación de reciclaje para papel. Hay una instalación de reciclaje para la goma. Hay una instalación de reciclaje para el vidrio. Hay una instalación de reciclaje para el plástico. Pero no hay una instalación de reciclaje para reciclar hombres o mujeres o niños negros sin educación. No hay ninguna instalación de reciclaje. Así que estarías perdido, serías desechable. Día tras día, indistintamente, en el juzgado de Atlanta, niños, cada vez más niños que roban, se disparan los unos a los otros y matan. En seis años ha aumentado la criminalidad infantil en un 143%. Hablamos con uno de los fiscales de distrito de la ciudad, Sam Cooper. Hola, Graham. ¿Cómo estás? Esto no es nada agradable. Quiero decir que no te sientes bien por procesar a niños de 14 y 15 años de edad y no te sientes bien por las víctimas de 14 o 15 años. Me refiero a la manera que veo mi trabajo, todo lo que hago. Lo único que hago es quitar a esta gente de la circulación por un periodo de tiempo para que no hagan daño a otras personas, y esto no es la solución. ¿Le da miedo lo que está ocurriendo? Me da miedo por otra gente, porque creo que nuestra sociedad se ha vuelto mucho más violenta en estos últimos cinco o seis años. ¿Cree que hay algún motivo? Sí. ¿Y el motivo es lo que estaba diciendo antes? Creo que ese es uno de los motivos. Nos fascina la violencia. Es programas de televisión, películas en todas partes. Las películas que la gente quiere ir a ver son violentas. A excepción de las palabrotas, esta película, Amor a quemarropa, un éxito de 1994, se emitió por televisión sin ninguna censura. Una televisión que le gusta la violencia, especialmente a la hora de las noticias. Asesinatos y más asesinatos. Un espectáculo de crímenes interminable. Y la previsión del tiempo viene al final. Y si eso no es suficiente, la policía echa una mano dejando que se coloquen cámaras en sus coches y se emiten escenas de persecución como esta. Dos hombres al volante de esta furgoneta se niegan a parar e intentan escapar. Y el número de espectadores se dispara. Recoge la <risa> acción. El pasajero tiene la puerta abierta, intenta huir. Vuelve a meterse en la vía de salida, cruza la carretera y se mete en la zona de bosque. Si se mira atentamente, se ven los pies del pasajero mientras sale y corre carretera abajo. Lo que van a oír ahora es el asesinato en directo de un policía mientras llamaba al 911 para pedir ayuda. 29 en York. ¡Está fascinada con la violencia ama las armas. Aquí, después de largas negociaciones, se nos ha autorizado filmar una gran exposición de pistolas con más de 15.000 revólveres y pistolas en venta en unos 400 metros cuadrados. Entre 40 y 200 dólares puede encontrarse de todo y los vendedores no son muy exigentes con los reglamentos. Cabe decir que el mercado trae unos beneficios a las armerías de más del 30% y compradores de todo el mundo. A esta la llaman Thunder 5, es de 3 pulgadas con cartuchos de escopeta 4,2 o una col legal de 45. Es para defender el hogar. Con las 410 no tienes toda la penetración que tendrías con una Mac del 44 o del 45. El cartucho de escopetas si y fallas le daría a la pared y se detendría. No penetraría en la casa de al lado, el apartamento de al lado o la habitación de al lado. Es la que usa mi padre. ¿Cuánto vale? 500 dólares. Probablemente tengo unas 15. ¿15? Y una acá del 47. ¿Tengo una acá? ¿Y qué haces con una AK? ¿Solo es por protección? Me la llevé a cazar el año pasado. Maté un ciervo. ¿Pero tienes ciertas armas que usas para protegerte? Sí, una escopeta. ¿Una escopeta? ¿Y llevas una escopeta encima? Tengo una armería, así que llevo una escopeta encima en mi tienda. Están empezando a cambiar la Constitución, a cambiar las cosas que hacen que este país sea lo que es hoy en día. Y el error sobre todo esto es que la gente dice que para qué se necesitan 10 balas para cazar. La Constitución no se escribió pensando en la caza, no tenía nada que ver con la caza. Es el derecho a llevar, poseer y manejar armas de fuego para protegerte de los gobiernos extranjeros y nacionales, ¿de acuerdo? Es para eso, por eso necesitamos nuestros rifles, para que este gobierno que nos domina deje de cambiar las cosas que han hecho que este país sea lo que es hoy. ¿Qué harías si alguien entrara en tu casa? ¿Cogeré el cuchillo de la mantequilla? Cuando tienes a tus hijos, a la gente que quieres y todo por lo que has trabajado toda tu vida. Este hombre que sale de la exposición de armas acaba de comprar esta arma italiana por 400 dólares. Los americanos se sienten amenazados, por consiguiente, tienen el derecho a defenderse y las galerías de tiro de prácticas están reservadas desde la mañana hasta la noche. Dos criminales en libertad condicional con largos antecedentes. Solo compran café y tabaco hasta que se abre la caja. En este momento, ¿cómo podría salvarse la vida de este hombre inocente? ¿Con prohibiciones de armas? ¿Con registros y licencias? ¿Los políticos? ¿La policía? ¿Los medios de comunicación? La única cosa que podría salvar a este hombre es el derecho que está escrito en blanco y negro en la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, el derecho a llevar un arma. Estas imágenes son de un atraco real filmado por una cámara de vigilancia y la asociación que defiende el acceso libre a las armas, la NRA, lo usa para hacer propaganda. La NRA, un fuerte grupo de presión con varios millones de miembros, inunda el Congreso con dinero para atraer a la buena voluntad de los congresistas, quienes por otra parte demuestran constantemente estar preparados y dispuestos a colaborar. Sin embargo, los adversarios de la NRA contraatacaron, respaldados por los disparos del intento de asesinato del expresidente Ronald Reagan, durante el cual su portavoz Jim Brady acabó minusválido. Actualmente Brady puede moverse y habla con gran dificultad, pero aún así ha tomado el liderazgo de la cruzada contra las armas de fuego. El eslogan es, América necesita una política de armas nacional. Pero ni las películas ni la televisión parecen oír el llamamiento de Jim Brady, para mayor felicidad de una generación joven que comprende mejor que nunca el lenguaje de las balas. En estos disparos hemos mezclado voluntariamente la ficción, el impresionante final sangriento de amor a quemarropa, con la realidad, una carnicería en un restaurante de Texas. Hace tres años un hombre mató a 23 personas con un arma, culpable o quizás inocente, pero en cualquier caso bastante real. El hombre estaba de pie, todos los demás en el restaurante estaban en el suelo, pero ese día Groucha no llevaba su pistola. La policía de Atlanta puede recoger cientos de armas de fuego cada mes, pero siempre hay más. Actualmente se estima que hay 300 millones de revólveres y rifles en circulación en los Estados Unidos. Casi un arma por persona, tres por familia. la gente metiéndose con nosotros. Veo que llevas un arma. ¿Qué es? Una automática. ¿La has usado alguna vez? Un par de veces. ¿Para qué la usaste? Para atacar desde el coche. ¿Saben tus padres que tienes un arma? No. ¿Qué piensas hacer más adelante? ¿Quieres dejar la pandilla? No lo sé. Es muy difícil dejar la pandilla. Los otros miembros de la pandilla son la única familia que tienes. Son los únicos que se apoyan entre ellos. No tienes a nadie más. En nuestra próxima cita, con la actualidad, les conduciré a una visión diferente de la América profunda. Existe una guerra que Estados Unidos es incapaz de ganar, la lucha contra la droga. Esta aseveración viene avalada por un dato. Durante la última década se ha duplicado el consumo de drogas entre los jóvenes estadounidenses. Habitualmente se asocia la droga a la vida urbana. Lo sorprendente de Crank, la droga del diablo, es que la historia se desarrolla en Iowa, ...un estado situado en el corazón de la América Profunda. Este desgarrador documental bucea en las vidas de, la, de tres familias de granjeros... ...adictas al crank, una sustancia adictiva que tiene muchos nombres... ...el más conocido de los cuales en España es Speed. El crank se ha convertido en la auténtica plaga de la vida rural norteamericana... ...y es la droga... ...que más ingresos provoca en las urgencias hospitalarias de los Estados Unidos. Crank, la droga del diablo, es el retrato de unas vidas terribles al borde del abismo. Será la próxima semana, aquí en la 2, en Documentos TV. Les espero para contarles en profundidad las cosas que pasan a espectadores como usted. Buenas noches y feliz semana esta es una historia típica de niños y pistolas nos encontramos en una de las zonas residenciales de la clase media afroamericana de atlanta Brenda Mohamed tenía un hijo de 16 años, Norbren. En 1989 discutió con su mejor amigo, Michael Sellers, de su misma edad, por una chaqueta deportiva. A las provocaciones le siguieron amenazas, hasta el día en que Michael, para hacer un poco de dinero, como muchos otros niños, empezó a vender marihuana con una pistola en la mano. Esta es su habitación, esta es su ropa y estas son sus cosas. Todavía no había estrenado esta. Lo conocía también. Era casi como un hermano. Se llevó la vida de otro hermano. ¿Cómo puedes dormir en la cama de otra persona? Mi hijo dormía en el suelo y él dormía en su cama a veces. ¿Cómo puedes comer en la mesa de otra persona? ¿Cómo puedes ir de viaje con gente, con la familia...? Sentirte parte de la familia y hacer eso. ¿Dónde está el pensamiento? No hay pensamiento. La mayoría de veces estos niños con pistolas, incluso los adultos, no piensan. Quizá me equivoque, quizá sea ingenua, pero creo en el fondo de mi corazón que este chico lo siente mucho. Creo que lo siente mucho. Y si pudiera volver en el tiempo y volver a ese día, creo realmente que no sería lo mismo. Encontramos a Michael Sellers. Hoy tiene 21 años. Después de 12 meses de prisión preventiva, un jurado le absolvió alegando autodefensa. Un veredicto asombroso. Michael no parece traumatizado por su acto. Lo hizo deliberadamente y sin remordimiento. Siento haber tenido que ser yo quien le matara, pero me alegro de estar vivo todavía. Le dije, ¿qué pasa, tío? Y él dijo, tienes una pistola, tío. Y yo acababa de empezar a hablar, le dije, lo sabes, tío, sin sí, que lo dudabas. Saqué la pistola, y disparé, pero no le disparé a él, sino que la bala le pasó por al lado. ¿Pero el arma se disparó? Sí, le disparé al lado, al aire, lejos de él. Quiero irme, tío. Así que volví a disparar para asustarle y él seguía caminando Y se dio la vuelta Puso las manos en las caderas Así Y dijo Mike, ¿quieres que te enseñe cómo matar a alguien? Yo tenía el arma en mi costado La cogí Apreté el gatillo Y le di de hecho, unas navidades, dos o tres navidades después de ello, volví al jardín un día. Me pareció ver una sombra mientras bajaba la calle, cerca del buzón, pero algo me dijo que volviera a mirar. Casi choco con esa persona y cuando miré, era él. Voy a ser muy franca. Creo que probablemente fue la primera y única vez que lo pensé. Si hubiera podido hacerle daño, se lo digo francamente, pensé si hubiera podido matarlo. Ella había sido como una madre para mí, pero hace unos dos años su hijo pequeño me pilló en la calle un día. Yo llevaba una pistola encima Se acercó cuando yo estaba con una chica Estaba en el barrio, él se acercó y me golpeó Su amigo me golpeó y miré y ellos se acercaban No podía hacer nada Probablemente podía haber cogido la pistola Pero en realidad no quería cogerla Así que me golpeó los dos me golpearon, lo miré y me di la vuelta y seguí caminando, porque no podía hacer más daño a esa chica de que ya le había hecho. Michael perdió a su madre cuando tenía seis meses. No conoce a su padre. Su tío y su tía le criaron como a su propio hijo, una familia unida sin problemas materiales. Sin embargo, en la pubertad, Michael eligió el camino de la violencia, el dinero fácil y las drogas. Harán lo que sea para sacarle de esta situación. En vano. ¿Qué importa? Siempre le querrán, hoy igual que ayer. Sé que no somos perfectos y cometemos errores, pero sé que le hemos dado a Mike una buena base y, si vuelve a caer en ello, puede ir donde quiera y puede tener éxito. Incluso en este caso particular, en el que acabó quitándole la vida a alguien, en el fondo era lo que tenía que hacer Lo que no estuvo bien es que llegara a esas circunstancias, que llegara a un punto en que tuviera que hacer eso Pero se encontraba en una situación en que era su vida o la vida de esta otra persona y él decidió salvar la suya creo básicamente que michael es una persona que en el fondo haría lo que es correcto pero a veces es un crédulo cuando le presionan los amigos y todos esos chicos están metidos en una vida de machismo en la que temen que tienen que hacer lo que la sociedad dice que es malo por esa razón tengo miedo no solo por él sino por todos ellos ¿Has disparado a otra gente después de eso? Sí, pero no he matado a nadie. Heriste a alguien? Sí. ¿A cuántos? ¿A dos? ¿A dos? ¿Recuerdas cómo ocurrió? Sí. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por drogas otra vez? No. Era lo que llaman un ladrón, robaba a la gente. No era porque necesitara el dinero, porque también tomaba drogas y tenía dinero, pero cuando salí de la cárcel era como un héroe y solo quería una cosa. Este tío, no diré su nombre, iba de drogas duras, era como si quisiera causar sensación. hitman? A decir verdad, lo peor de todo esto es que yo pensaba en ello muy en serio. Me sentí como si fuera una figura intocable. Es que soy un veterano de la calle y si volviese a vivir una vida legal, los otros tíos me despreciarían. Si volviese al negocio de las herramientas otra vez trabajando por cuatro chavos, no me tendrían ningún respeto. Es por eso que te metes en las bandas de drogas, por respeto. Si alguien te dijera que probablemente volverías a triunfar, ¿lo harías? A decir verdad, no puedo decir que diría que no. no. puedo decir que diría que sí. Tendría que volver a sopesarlo todo otra vez. ¿El día más triste de mi vida? Probablemente el día en que mi madre... Se hizo cargo de mi hijo, estaba enfermo, necesitaba medicinas y yo no tenía dinero. Fue como si me apuñalaran. Hoy Michael intenta rehabilitarse. Su hijo es toda su vida. Sin embargo, igual que muchos otros, está separado de la madre de su hijo. Por este hijo quiere dejar el mundo de las armas y de las drogas para encontrar una nueva vida. Pero no es tan simple cuando has vivido la vida fácil en la calle. Michael sabe que el futuro de su hijo depende de ello. Nebraska, en el corazón de América. Una ciudad con 600.000 residentes, una de las más ricas del país. Menos del 3% de desempleo. Omaha, 90% blancos. Una ciudad tranquila, o así se creía, pero poco a poco la violencia de las pandillas la ha invadido como el cáncer. Esto no es Los Ángeles, ni Chicago, ni siquiera Atlanta. La violencia existe. Niños que matan a otros niños. Todo en nombre de una guerra por un trozo de territorio. Y en las paredes los grafiti como tarjeta de visita de asesinato. Entre todas estas pandillas, los lomas reinan en el sur de la ciudad. Tienen entre 14 y 18 años. Algunos, los más civilizados, han aceptado hablar con nosotros. Y puesto que uno se niega a ser filmado, el grupo lo castiga. Un juego, pero también una regla. La pandilla es una, indivisible. ¿Has disparado alguna vez a alguien? Sí. ¿Qué sentiste? Estaba furioso porque me habían disparado a mí y tuve que disparar. Tenías 14 o 15 años cuando tuviste un arma por primera vez. Sí. Y cuando tocas esa arma, ¿qué sientes? Te sientes como si tuvieras poder. Sientes que puedes con alguien que tiene 20 o 30 porque tienes un arma. Puedes ganarles, solo tienes que dispararles. ¿Te acuerdas de la primera vez que oíste un disparo? Sí, no hace mucho. ¿Sí? ¿Cuándo fue? Quizá hace dos meses. ¿Te asustaste? Sí. ¿Te da miedo ser miembro de una pandilla? Sí. Forma parte de ello, supongo, sí. Si fuera necesario, ¿le dispararías a alguien? Sí, si fuera necesario, le dispararía, pero no por ningún motivo. ¿Y si fuera un miembro de tu pandilla? Bueno, no le dispararía por nada, pero si él disparara a uno de los nuestros o me disparara a mí, le devolvería el disparo. ¿Tienes un arma? No. ¿Te gustaría tener una? A veces no. ¿Qué te gustaría hacer en tu vida? ¿Qué te gustaría hacer dentro de 10 años? No lo sé. ¿No tienes ningún deseo? No. Lo que venga. ¿Piensas a veces en la muerte? Sí. ¿Piensas que quizás no llegarás a los 20? Sí. ¿Cómo te hace sentir eso? Es como es. No siento nada. Si pasa, pasa. ¿Te da miedo? No. no. Omaha, en el medio oeste, donde todo se construyó con un revólver en la mano durante el siglo pasado. El arma de fuego aquí es una tradición, el mejor amigo del hombre. Estamos en casa de Rick Miller, un técnico y un fanático, igual que todos sus vecinos de los rifles y de las pistolas. Veinte más o menos en total, un vulgar arsenal y aquí balas hechas en casa, pero balas no solo para animales. En esta de aquí le pones esto dentro y con la última bala este clip vuelve hacia atrás y sale disparado. Con esto puedes hacer balas nuevas y ni siquiera tienes que ir a la tienda. Con este arma de aquí, Bill puede decíroslo. Con mi acelerador y otras cosas que tengo en casa, con este arma de aquí podría matar probablemente a diez manzanas de distancia. Podría disparar directamente en la cabeza. Y esta no es la peor de las paradojas. Rick, conocido como Mad Dad, el padre loco, forma parte de una organización dedicada a apartar a los adolescentes de la violencia. Cada atardecer, en su camioneta, recorre las calles de Council Bluff, un barrio de Omaha. Juega a hacer de árbitro y de buen samaritano. Fue en medio de un tiroteo entre adolescentes en el que fue arrestado, donde Rick decidió que las cosas tenían que cambiar de una vez por todas. En este lugar fue donde unos niños del barrio se atacaron, Siempre con juegos bastante conflictivos. Justo aquí, hace tres semanas, una pandilla disparaba a otra pandilla. ¿Qué tipo de pandillas tenéis en ciudades pequeñas como esta? Eso es una idea falsa. No importa dónde estás en los Estados Unidos. Hay niños que quieren ser miembros de pandillas, o hay miembros de pandillas, y en este caso hemos pasado de los que quieren ser a las bandas mayores. No hay ningún lugar en realidad, si estás en el medio oeste, en la costa este o en la costa oeste... Los niños son violentos. Solo piensan en ser una banda. Están orgullosos de formar una banda. Se pelean entre ellos. No piensan en nada más que en dispararse los unos a los otros. ¿Quiénes son estos niños? Son nuestros hijos. Podrían ser tu hijo, mi hijo, mi hija, tu hija. Son simplemente niños que han crecido en el Medio Oeste. Tienen sus propios objetivos en la vida, no tienen nada. No tienen rumbo, no creen en el futuro. Ven esto como su manera de vivir para siempre y muchos de estos niños creen que no van a vivir mucho. Benson, la zona residencial de Omaha, el país de la florinata. Y sin embargo, una vez más, hay pandillas, Niños que aspiran a convertirse en asesinos como los BMG, Benson Mafia Gangsters, cuyo líder lleva una máscara. No le temen a las autoridades, tanto a las autoridades de la ciudad como a las de sus propios padres. Es difícil de decir. ¿Cuántos años llevas en la pandilla? Unos dos o tres. ¿Por qué quisiste pertenecer a una pandilla? Solo intentaba proteger a los nuestros.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 Esto es un rifle KS, semiautomático. ¿De dónde es? China. China. China. ¿Cuánto te costó? 60 dólares. ¿Cuántas balas tiene? ¿Un clip, un clip de 30 balas un clip de 30 balas cuando la tienes en tus manos qué sientes que me van a respetar te van a respetar eso es lo que sientes eso es lo que sientes. te sientes como si nadie puede pararte cuando tienes un arma te sientes más poderoso no peleas a puñetazos Solo te acercas a alguien aprietas el gatillo y todo se ha terminado ¿Alguno de vosotros ha tenido una auténtica automática? No, no una completamente automática. Será la próxima. ¿Cuándo la tendrás? Dentro de dos o tres semanas. ¿Qué tipo de automática te comprarás? La que sea, la que pueda comprar, la más barata, desde 100 hasta 150 dólares. El juego de los BMG consiste en marcar el territorio y patrullar cada atardecer después de la escuela para asegurarse de que no haya intrusos o miembros de bandas rivales. Juegan a ser tipos duros, niños que confunden fácilmente la realidad con la ficción. El único problema es que las armas que llevan son muy reales. Si pudieras pedir un deseo, ¿qué pedirías? Mucho dinero. ¿Y qué harías con mucho dinero? No sé, compraría lo que pudiera. Compraría un arma. ¿Qué tipo de arma comprarías? Una automática, una del 9 o del 25. Algo que hiciera daño a alguien que empezara a meterse conmigo. He disparado a gente y a casas y cosas así. Aquí una noche yo y pie en el lado W vimos sangre. Dije jode tío y disparé el arma. La gente que más respeto tiene que ser mi padre. ¿Le tienes miedo? Sí. Pero no vive aquí, así que no tengo que preocuparme. ¿Dónde vive? En Baltimore. ¿Cuánto hace que no le ves? Un tiempo. ¿Habla contigo de vez en cuando? De vez en cuando. ¿En las vacaciones? No. ¿Así que vives con tu madre? ¿Le temes a tu madre? ¿A mi madre? No, no temo a mi madre. Ella es guay. Durante su paseo diario en coche al ritmo de rap duro suavizado con unos tragos de tequila, los BMG se creen que están en Los Ángeles, en el corazón de la jungla del asfalto, donde ciertos barrios de afroamericanos se han convertido en campos de batalla. En sus gestos, los BMG imitan a los negros. Mientras tanto, Rick sigue su misión. Hace que los niños participen en todo tipo de actividades. Les mete en la cabeza que son, sobre todo, niños. Hoy es Halloween, el día de travesura o regalo. Un juego, pero esta vez nada más que un juego. No sé por qué muchos niños no lo entienden. Van a la escuela, leen un libro desde el principio hasta el fin, pero no tienen la oportunidad de estar en un negocio desde el principio hasta el fin. Cuando crezcáis y viváis la vida, ya veréis a lo que me refiero. ¿Por qué representa una hazaña tan importante? Ahora muchos niños pueden hacerlo. Podéis daros un aplauso y no olvidéis volver pronto. Ella fue con él a la tienda. Mi abuelo iba a poner la compra en el coche. Y estos tíos se acercaron y se detuvieron a su lado con el coche. Entonces, mi abuelo se fue hacia la tienda. Y cuando mi abuelo salió de la tienda, le golpearon y le dispararon. ¿Y lo mataron? Lo mataron, sí. ¿Te gustaba tu abuelo? Sí, quería a mi abuelo. ¿Y cómo te hizo sentir eso? Mal. Clifford tiene 10 años. Él vino a hablar con nosotros. Con una madre que vive de sus encantos en las afueras de Oklahoma y un padre que nunca conoció. Un tipo pequeño que han dejado que se las arregle solo, lleno de vida y enamorado de su bicicleta. Un ser pequeño, y sin embargo muy bien conocido por la policía. Clifford comete un delito tras otro. Su mente es una completa confusión. Bondad y maldad. Hoy solo sabe una cosa segura. Necesita una pistola. Y le parece totalmente natural venir a nosotros a pedirnos una. ¿Vais a darme un arma? ¿Es eso lo que quieres realmente? Sí. ¿Pero ¿por qué, por qué por qué, quieres un arma? Para practicar y así. ¿Es para protegerte? Sí. ¿Tienes miedo? ¿Miedo de qué? ¿Quieres protegerte? ¿Tienes miedo de algo? Sí, tengo miedo. ¿Miedo de quién? De todo el mundo. ¿Crees que la gente está aquí para hacerte daño? Sí. No toda la gente, pero hay gente que sí. Gente, pero no toda la gente. ¿Vais a darme un arma? Hoy en América, ¿quién va a impedir a este niño que se haga con un arma?